Hola amigos y amigas, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González y el día de hoy les tengo una pequeña reseña, un pequeño review, algo diferente eh, de lo que subimos normalmente al canal el cual es eh, sobre este producto vamos a ver si la cámara lo logra enfocar bien, ah perfectamente esto que ustedes están viendo aquí muchachos es eh, una billetera, una billetera que eh, es de la marca The rich eh, en, en este caso estamos hablando de una presentación en titanio vamos a hacer un cambio de cámara por aquí vamos a ver qué pasa ok listo aquí eh, lo tengo eh, este, este producto es, como ya dije, de la marca The Rich, eh, el cual nos indica por acá que podemos en esta billetera poner desde una hasta doce eh, tarjetas. dígase tarjetas de crédito, eh, identificación, eh, licencia de conducir, lo que ustedes quieran, des, quieran ponerles. Y viene, eh, es modular, lo que quiere, que quiere decir que ustedes pueden cambiar, intercambiar las carátulas o algunas piezas que ella trae. Y viene con protección o bloqueo RFID, lo cual les asegura a ustedes que, eh, que esta billetera no se la van a clonar eh, por medio de transferencia RFID. Eh, pero antes de esto, vamos a ver... Vamos a ver por acá la página web para que ustedes vean eh, estos productos. Esos productos son de una excelentísima calidad. Son de una calidad muy, muy, muy alta. Y también, vamos a ser sinceros, son productos caros. Entonces, eh, aquí estamos en la página de The Rich. Y, por ejemplo, vamos a ver que ellos hacen eh, productos muy enfocados. Para hombres, no quiere decir que no, una mujer no lo pueda utilizar, pero sí son productos eh, con acabados más masculinos. Y eh, hacen estos key, key cases que son eh, portallaves, eh, hacen bolsos, hacen billeteras. Eh, pero para este caso lo que vamos a ver son los diferentes esti estilos de billeteras que ustedes pueden ver aquí que eh, si lo están viendo verdad sí <risa> que eh, son billeteras de un diseño muy muy muy muy bueno eh, se ven muy bien y aquí pueden ver ustedes los precios de este video lo estoy grabando el primero de junio del 2022 puede ser que estos precios varíen en algún momento pero vean que todas estas billeteras vienen en diferentes acabados y ustedes pueden escoger, este me gusta muchísimo, este que se llama Half Dome, eh, hay una que se llama Black Damascus, vean que esta es de 195 dólares, estos se ven muy, muy, muy bonitos también, tienen diseños, aquí hay como más femeninos o más como de playa, no necesariamente estos productos son solamente para, para hombres, pueden utilizarlo mujeres también. Y aquí hay un combo que me gusta bastante. Que de hecho esta es la que tengo. La Burnout. ¿Es Burnout? Ah, la Burnt. <ríe> eh, viene el portallaves y la billetera. Eh, pero vamos a ver. Por acá. Hay diferentes acabados. ¿Por qué la diferencia de precio? ¿Y por qué los precios están un, eh, un poquito caros? Porque... Podemos ver que aquí hay diferentes acabados, por ejemplo esta es de, 10 y, eh, de oro de 18 kilates, cuesta 225 dólares. Esta cuesta 95 dólares, esta es en aluminio y la que tenemos nosotros es en, en titanio. Hay también en, en, en fibra de carbón, hay, hay de diferentes materiales. Esta que tenemos nosotros eh, la es de titanio, la Burnt. Born titanium y esta cuesta 125 dólares aquí ustedes pueden ver eh, más a detalle cómo es la billetera y cuál sería su uso ya con, con billetes y con, con dinero dentro verdad pero pues esa no es la idea para eso nosotros la tenemos aquí y vamos a eh, revisarla un poco este es el empaque, vean que el empaque es bastante bastante bueno, aquí tuve que poner un fondo blanco porque mi, mi escritorio es transparente y no se veía bien, entonces pero esta es la billetera, voy a aprender un poco la luz denme un segundo nada más Bueno, eh, <ríe> pensé que, que ustedes no estaban viendo esto. Pero eh, es que no me indicaba por ningún lado si estaba en pausa o no. Eh, vamos a ver la, la billetera. Este es el, el packaging que ella tiene. Así es como, como ustedes la recibirían. Viene aquí una pequeña... Un pequeño panfleto eh, donde nos hablan de los diferentes productos. Vean que ellos tienen también... Eh, bolsos de viaje pero su especialidad son estas billeteras que son de altísima eh, calidad y algo que hay que mencionar es que estas billeteras son eh, tienen garantía de por vida de por vida y aquí viene la, eh, la billetera vean que es un tamaño muy compacto muy pequeñita ella tiene un, un un tamaño eh, eh, eh, ex exacto del mismo tamaño que tienen tus tarjetas de crédito, tus tarjetas, tu licencia. Y aquí dentro del empaque también viene esta pequeña tarjeta que eh, hace referencia a la marca. No tiene como que más mucha, mucha información de más. Y aquí en el mismo empaque nos viene a nosotros un pequeño destornillador. Con punta, eh, bueno la cámara no lo va a ver, es que aquí estoy grabando con la cámara del celular. Eh, esto se llama punta Torx, si no me equivoco. Y aquí viene un sobrecito, que este sobrecito dice eh, eh, tornillos adicionales, abrir en caso de emergencia. Esto no es una emergencia, pero igual, de igual manera lo vamos a abrir para que ustedes lo vean. Aquí lo que vienen básicamente son tornillos adicionales. Si ustedes estarán preguntando, Emanuel, ¿pero por qué tornillos? ¿Por qué una billetera lleva, debería de llevar tornillos? Pues bien, muchachos, eso es porque esta billetera, eh, ustedes pueden cambiarle la, la carcasa, como, como ya vimos anteriormente, vamos a ver si la logra enfocar, yo creo que ahí se ve mejor. Esta, estas dos capas son de, eh, de titanio. Entonces si en algún momento. las Porque vea que ella se abre las. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. Las ligas o los tensores. Que soportan. el eh, Hacen este, este movimiento de que abre y cierre. Se dañan. O se dañan las carátulas. Si usted la quiere cambiar. Pues puedes cambiarlas perfectamente. Yo aquí. Tengo, vamos a ver que no se logre ver algo de información. Que tampoco esa es la idea. Yo aquí tengo una, dos, tres, cuatro. Los cuales son mi, mi cédula de identidad. Mi cédula de identidad, mi licencia, tarjeta, dos tarjetas. Eh, ¿Qué más le agrego? Yo creo que por aquí tenía más tarjetas Voy a revisar mi billetera vieja Aquí en esta billetera, ok, aquí tengo bastante Vamos a ver Aquí tengo Dos, cuatro, cuatro tarjetas más Estas son tarjetas de crédito y de débito Y para que ustedes vean Vamos a ver tratar de proteger un poco la información de acá ok para que ustedes vean yo aquí tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho tarjetas y estas ocho tarjetas yo perfectamente las puedo ordenar en esta billetera de esta manera Simplemente las meto un poquito y ya aquí mi billetera quedó eh, cargada con, eh, con todas las tarjetas de mi día a día. Como les digo, yo aquí agregué tarjetas adicionales que yo no uso, eh, las tengo en caso de emergencia, simplemente eh, eh, en algún momento la, las utilizaría porque son tarjetas de crédito con montos disponibles muy altos y no me gusta tenerlas tan a mano entonces las mantengo en mi casa aparte, no las ando conmigo pero aquí hay 8 tarjetas y vean cómo se ve si ustedes, por ejemplo, ella viene con este tensor de acá hay, unas, hay unos modelos que vienen con un clip que en mi caso yo nunca utilizo eh, dinero físico, dinero en efectivo yo casi siempre todas, lo hago por medio de transacciones, de simple móvil lo hago por medio... Eh, si voy a comprar algo en un super lo pago, paso la tarjeta, o sea yo ya me acostumbrado a no utilizar dinero pero si ustedes eh, quisieran eh, guardar dinero, simplemente ustedes agarran sus billetes lo doblan a la mitad y ustedes aquí lo andarían de la manera más segura porque esta esta prensita que ella, ella trae es muy segura y aquí ustedes andarían ya Todas sus tarjetas cargadas y dinero en efectivo. Vean que eh, esta es una tarjeta que te va a hacer, te va a obligar a, a utilizar únicamente lo indispensable. Que son tus tarjetas, licencia, eh, cédula de identidad. Y si quieres andar dinero en efectivo, que es lo indispensable que deberías andar en una billetera. Yo anteriormente, esa es mi billetera viejita. Y vea que aquí yo ando papeles Aquí ando <ríe> números de una rifa Facturas Uno acostumbra a guardar de todo en la billetera Y eh, esto eh, eso lo tengo aquí para que ustedes hagan una comparación Voy a cargar de nuevo Bueno no, Así como está De hecho ahorita se ve muy muy muy flaquita esta billetera La, la viejita Pero yo cuando la tengo La utilizaba con todo cargado ella tenía un, un grosor bastante bastante considerable pero para que ustedes se hagan una idea vean el tamaño que estoy voy a quitar el, el dinero para que ustedes lo aprecien mejor vean el tamaño que me estoy ahorrando es es, es, una, es una disminución considerable ahora la voy a para ustedes sacarla ella tiene aquí esta ranura de acá simplemente es de empujar un poco, y aquí ustedes pueden seleccionar cuál es la tarjeta que van a sacar. Sacan y vuelven a meter. Voy a seleccionar nada más las que yo utilizo a diario. Que son esas cuatro. Estas cuatro son cédula, licencia, tarjeta y clave dinámica. Esas son las que yo utilizo a diario. Para meterlo recuerden simplemente ustedes... Eh, con su dedo abren un poquito y meten ella entra súper resbalosa es, es una, un mecanismo muy sencillo así es como yo andaría mi billetera en este momento con lo indispensable nada más si quiero andar eh, dinero lo puedo prensar ahí pero como les digo yo en, en general no utilizo efectivo casi siempre pago todo con mis tarjetas principales y así es como yo la andaría y vean la diferencia que es una es bastante bastante grande aquí eh, y créanme que se ve muy bien es acabado en titanio eh, y es una billetera que tiene garantía de por vida o sea esta billetera usted le va a durar a usted años de años de años de años muchísimo más de lo que te duraría una billetera eh, tradicional y si ustedes quieren este conseguir esta billetera en algún alguna de sus la quieren hacer la compra en línea, vamos a ver si se logra enfocar. Eso es, vamos a ver si enfoca o no enfoca. Ahí está. Ahí está. Si ustedes quieren conseguirla, voy a dejarles muchachos el link Créanme que es un excelente regalo, eh, ahora que se acerca el Día del Padre, y si ustedes quieren eh, comprarla para ustedes, también. Eh, créanme que esto es, algo, es una de las cosas que nosotros los hombres no nos preocupamos mucho por comprar, pero eh, vale mucho la pena. Es un gasto considerable, como yo les digo, pero créanme que es algo que vale mucho la pena por el tiempo que te va a durar y por la calidad que te ofrecen. Y eso es todo lo que quería mostrarles muchachos, espero que este video les haya gustado, si es así dejen su like, eh, dejen su suscripción y nos vemos en un próximo video, chao.